Welcome back, Griselda. Thank you, Madeline. All right, everything is functioning on your end. Um, do you see the current slide that we have open for the presentation? Yes. Okay, great. Sometimes I just have to double check. <laughs> Thank you. You can go ahead and uh, mute your mic. <laughs> Welcome, Rosa. Can we go ahead and test your audio? Yes, do you hear me? Yes, wonderful. Thank you. And I saw your video is functioning, so you're good there. <laughs> yeah, I was like, oh, everybody's off. <laughs> <laughs> thank you. Uh -huh, thank you. Welcome, Gary. Can we go ahead and hear your audio? Can you hear me? Yes, wonderful. Thank you so much. E Luigi, can we go ahead and test that audio and video for you and Carolina? Welcome, Chief Westrup. Can we go ahead and test your audio and video? I'm here. Wonderful. Thank you so much. Welcome Luigi. Can we go ahead and test that audio and video? Hey madel. Could you try one more time, Luigi? There was a bit of an echo. Can you hear us now? Yes. Wonderful. And then Can we see it? Uh, I can't see you yet. Can you enable your video? Well, th this is so. We're at the department right now, and we have a uh, the Zoom TV where it has us a screen on, and should be. Is that able the to PD conference room? Yeah. Okay. Let me promote that. Okay, wonderful. Yes, we can see you in the conference room. Thank you. Cool, thank you. <laughs> Mute us too. Yeah, I gotta head out I'm on the call right now. I'll be back in a little bit. Thank you, Gary. All right, Goralope is a duck. All right, it is six o'clock. Good evening, everyone, and thank you for joining the City of Santa Rosa Office of Community Engagement and the Santa Rosa Fire Department for such an important and timely series on being wildfire ready. I am Scott Westrope, Fire Chief for the City of Santa Rosa. With me today is Fire Engineer Guerrero Lopez, who will be our representative on this important topic. Gary? Ahora solo voy a traducir lo que dijo dijo buenas tardes a todos y gracias por unirse a la oficina de participación comunitaria de la ciudad de Santa Rosa y al departamento de bomberos de Santa Rosa para una serie tan importante sobre la preparación para incendios salvajes. Soy Scott Westrop, el jefe de bomberos de la ciudad de Santa Rosa. Hoy conmigo está ingeniero y bombero Guerrero López, quien será nuestro representante en este importante tema y buenos días. Yo soy Guerrero López aquí a uh, Bombero con la ciudad de Santa Rosa. Y quiero dar las gracias a la directora uh, Magali Telles. ella y su equipo merecen el uh, reconocimiento por hacer esto. Y les quiero decir por qué estamos haciendo esto. Con todo lo que está pasando en esta comunidad, los incendios crean un vínculo común, un vínculo de resistencia, fuerza y trauma. Nosotros colectivamente hemos demostrado cómo es una comunidad resiliente y cómo esa fuerza nos une. Realmente creo cómo se ha demostrado en los últimos cuatro años que juntos somos más fuertes. La junta de hoy gira en torno a, a la trama compartido de los incendios salvajes a través de evacuaciones, incendios, cortes de energía planeados y otros factores uh, de la vida y ahora una pandemia global, es importante cuidar nuestro bienestar y conectarnos con los demás. Escuchará hoy acerca de cómo este trama se comparte entre toda la comunidad incluidos los miembros del Departamento de Bomberos de Santa Rosa y la organización de la ciudad. Como organización, lo que hemos vivido uh, personalmente y profesionalmente y seguimos soportando es sumamente agotador para el cuerpo, la mente y el espíritu. Lo decimos sin buscar simpatía, más bien para abrir un espacio de uh, para nosotros, como bomberos profesionales, um, soportamos estos traumas al lado de la comunidad y no somos inmunes uh, a los efectos de estos incendios. Si comenzamos y, y seguimos curando juntos, seremos más fuertes de manera integral para discutir este importante tema con más detalle, me gustaría pasar la presentación a un panel de discusión dirigido por la Colaborativa de Resiliencia del de Condado de Sonoma. Griselda Correa es la gerente de comunicaciones y parti, participación comunitaria en las clínicas de salud de Santa Rosa, así como líder en la, co la Colaborativa de Resiliencia del Condado de Sonoma, que también representa uh, hoy. Para ayudarnos a guiarnos a través de este trabajo, me gustaría presentarles a Griselda. Muchas gracias. Hoy estoy agradecida de, de compartir este espacio con mis compañera Rosa Bernal de PDI Surgery. No. También tenemos el placer de estar acompañadas hoy por Luigi Valencia y Carolina Cepeda del Departamento de Policía de Santa Rosa y por Guerrero López, bombero guerrero lópez del departamento de bomberos de santa rosa hoy rosa y yo estamos representando a la colaborativa de resiliencia del condado de sonoma pero antes de que comencemos con nuestro programa me gustaría invitar a rosa a que nos un, una hoy en una respiración y una actividad y darnos un poquito más de información sobre qué significa la mente y el cuerpo gracias Hola a todos. Yo soy Rosa Bernal y soy parte de PDI Surgery Center y también soy parte de la colaborativa uh, de Resiliencia de um, Sonoma County y pues um, es mi primera vez. Sin embargo, estoy aquí, aquí lista para dar lo que yo sé y, lo, y para dar la información para la comunidad. Entonces um, en forma de respiración, pues you know, ya ves que el estrés de la vida, muchos de nosotros sin darnos cuenta, Estamos respirando de una manera superficial y rápida. Estamos respirando en automático. Entonces, la mayoría de las veces, nosotros nos enfocamos en el trabajo, en el hogar, en, en la tarea, o oh, ya no tengo leche, tengo que ir al mercado. Y, y estamos pensando o estamos respirando automáticamente sin enfocarnos en una buena respiración profunda, ¿verdad? Entonces, lo que sucede con la respiración profunda, calma la mente, y involucra las respuestas natural de relajar el cuerpo. La respiración profunda también reduce la presión arterial, disminuye el ritmo cardíaco y mejora el funcionamiento cardíaco. Uh, también es útil para afecciones uh, relacionadas uh, you know, al cuerpo, entonces como el estrés, como la ansiedad, la depresión, el diabetes, problemas de, de las arterias, del asma o dolores crónicos. Entonces, al a relajarse, dejamos a un lado los pensamientos y actividades que pues, nos preocupan y estamos en el presente, ¿verdad? Y lo bueno que en cuanto más practicamos um, una, una relajación con una respiración con suave abdo abdominal, o soft belly, como se dice en inglés, uh, las pro probabilidades tendrán de notar la poderosa sanación y el efecto positivo que esto puede tener. Uh, la suave respiración abdominal es una meditación que puede practicar en cualquier momento y en cualquier lugar. So, los voy a invitar a que respiren conmigo. Um, so, lo que vamos a hacer es nos vamos a sentar cómodos um, os y cerrar los ojos, ¿verdad? Si no gustan cerrar los ojos, pues solamente miren suavemente hacia abajo y pues comiencen conmigo a respirar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es tomar una respiración profunda y vamos a hacer, vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. So, lo que vamos a hacer es, imagina que tu abdomen está blando. Si su abdomen está blando, sus músculos también están relajados y entonces todos los demás músculos de su cuerpo comienzan a relajarse. Puede decir, blando, a respirar. Y abdomen, a exhalar. Imagina que estás inflando un globo. Si se vienen pensamientos, déjalos que vengan y déjenlos ir. Regresando cuidadosamente a su respiración y las palabras, abdomen, blando. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. No importa cuántas veces tu mente se desvíe, solo haga regresar su mente a su respiración Continuando, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Yo ahora los invito a respirar un poco más. Inhalando y exhalando. Y cuando estén listos, comiencen a regresar a la sala y abran los ojos. Muchas gracias, Rosa. Y bueno, uh, algo que quiero compartir antes de que empecemos con nuestros panelistas de hoy. Uh, la colaborativa de resiliencia fue formada después de los incendios que ocurrieron en el 2017 para ayudar a nuestra comunidad a sanar y también este reconstruir. Cuando pensamos en reconstruir, muchas de las veces estamos pensando en reconstruir físicamente, ya sea a uh, eh, nuestro hogar, nuestra comunidad, a levantar del piso para arriba, verdad? Y muchas de las veces lo que se nos olvida es que también tenemos que reconstruirnos nosotros emocionalmente desde que la colaborativa fue formada. Han sucedido muchas otras cosas, incluyendo tragedias comunitarias. Um, hemos experimentado más incendios, inundaciones, una pandemia global y ahora nos estamos preparando para otros incendios con todo esto en mente me gustaría invitar a nuestros panelistas Guerrero López Rosa Bernal y a Luis Valencia y Carolina Cepeda a que se reúnan con nosotros y hablemos un poquito más de lo que significa estar en um, en comunidad verdad so, una de las preguntas que tengo esta tarde y así es como siempre empezamos nuestros círculos de de la resiliencia de la colaborativa um, es chequeando cómo está nuestro estado emocional hoy en día, uh, especialmente que hoy recibimos varias alertas sobre los incendios que estaban ocurriendo. Uh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasó para ustedes emocionalmente? ¿O qué, qué, superfic qué, qué salió a la superficie? Y vamos a empezar con Rosa y luego con Guerrero y seguimos con Luigi y Carolina. Yo sí si recibí esas alertas. Um y you no know, hace rato sobre creo que pasó en Mark West o algo así o Ribley, algo así y me quedé like, oh no, otra vez es lo que yo se me, se me viene a la mente um, y pues me da ansiedad, ok, estoy preparada, estoy lista, tengo mis mascotas listos, estoy, o sea, en, en eso se me viene a la mente cuando pienso en esas alertas y luego la bandera roja, like, oh no, la bandera roja ya vino más temprano este año, generalmente es más, you know, más en el verano. Y pues sí, sí, sí, me da como esa nervios. Like, estoy lista para esto. Si esto llega a suceder otra vez y, y tengo, you know, mi, mis documentos listos. Tengo, you know, es más, lo que hice, limpié mi carro porque tenía un montón de cosas atrás. Y lo que hice, limpié mi carro porque dije, no, si necesito irme, necesito tener mis cosas fuera de, de mi carro para poder, you know, poder, poder mis cosas, mis mascotas y estar lista, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que sí da un poquito de, de ansiedad y, ok, ¿y you no? Know, ¿Cuándo va a suceder? ¿Verdad? Gracias, Rosa. Guerrero. Pues obviamente conmigo es una uh, perspectiva un poco diferente porque hoy estuve trabajando cuando todo esto pasó, pero... Igual como ustedes siempre uh, pues hoy más que antes quiero saber que yo y también mi familia está lista para para irnos, um, obviamente tenemos más alerta, alertas de bandera roja y el clima va a estar más uh, caliente este año y pues no pues sí es, personalmente estoy un poco más uh, preparado, está más uh, preparada mi familia uh, más de lo que estábamos en en, en el 2017, pero uh, mi prioridad es, es estar listo, porque si estamos listos de ahí podemos avanzar todos juntos de familia o de como comunidad. Pero como les digo, estaba trabajando entonces uh, mientras mientras que estaba pasando esa esa quemazón había otras emergencias. Entonces mi cabeza estaba como en dos lugares al mismo tiempo. Porque quién sabe si el incendio se va a poner más grande y si nos van a necesitar y. Pero ojalá todo se controló bien temprano y y no pasó nada. Gracias y seguimos con Luigi y seguí Luigi también tienes otra otra gorra que usas verdad también aparte del departamento de policía eres también un consejero. ¿Solo nos podrías hablar un poquito sobre tu experiencia y qué es lo que está sucediendo para ti. Sí. Claro, gracias por tu tiempo de ustedes, me llamo Oficial Valencia del Departamento de Santa Rosa. Um, cuando estoy en la, entonces, en la cachucha de la Oficial, entonces es importante que están trabajando con otros uh, Agencies entonces, del Departamento de, de la FIRE y los todos, para sacar a las personas de las casas, ¿verdad? Y también con los nexos y los de información de Facebook y todo eso es importante para nosotros, para decir a la comunidad y cuando tienen la cachucha de entonces de la, un consejero, es importante para hablar con personas qué está pasando, ¿Qué, qué, cómo se siente, siente, y todo de eso es importante con ustedes. Buenas tardes, yo soy Carolina Cepeda, uh, soy especial aquí con Santa Rosa. Um, últimamente como policía es duro, um, cuando recibes esa llamada de tu jefe, sabes que necesitas ir al departamento de policía y no tienes mm -hmm. ni un momento, pero lo mejor es la ropa que tienes puesta rápido, so, sería dos diferentes colores de sal que tienes. obviamente no sabes si vas a regresar a tu casa y no sabes si tu familia va a estar bien, pero lo más importante es cuando recibimos esa llamada, estamos listos para ir y ayudar a la gente, la gente que no puede salir. Es muy importante para la gente que si reciben esa llamada, si reciben ese alerta de mensaje diciendo que necesitan salirse de su casa, que escuchen y no se esperen al último momento para salirse de su casa, porque pues sería muy tarde y unas veces nosotros no podemos entrar a ayudarlos en esos momentos. Gracias. Y bueno, este, cuando hacemos estos círculos de, de la colaborativa, otra de las cosas que hacemos es que la, la facilitadora también se vuelve participante. Um, so, es, es parte de conectar ese círculo y hacerlo completo. Entonces, voy a compartir un poquito lo que fue mi experiencia um, en sí. Hoy a, a la una, había terminado el, el pano en inglés. Y, este, y fue cuando enseguida recibí las alertas y dije, wow, qué bueno que tuve esas herramientas para poder lidiar con lo que iba a empezar a, a sentir mi cuerpo, ¿verdad? Um, en el 2017 uh, yo estaba embarazada y fui evacuada a las dos de la mañana um, y la, la lumbre llegó algo cerca. Vivía en ese entonces cerca de Coffee Park. Um, y desde entonces ahora me he movido a Petaluma, pero estando acá, todavía tengo familia que vive allá en Santa Rosa. So um, frecuentemente estoy viendo las alertas, estoy viendo qué es lo que está pasando. Um, y he notado que um, muchas de las veces es uh, escuchar los sonidos de una ambulancia, escuchar los sonidos de, de un bombero, Um, empiezan a causar el tipo de ansiedad en, en mí, verdad, mi, mi cuerpo empieza a acelerarse, mi corazón empieza a correr um, y estoy pensando que así como Rosa, ¿qué es lo que tengo que, que preparar. Tengo mis documentos, tengo lo que necesito, aunque ya no vivo en la comunidad, sé que a lo mejor voy a necesitar que auxiliar a mi familia en mi hogar um, y, y proveer ese espacio extra. Entonces prepararme con agua, comida y lo que se necesite. Um, so eso es así como lo que lo que está sucediendo para mí. Uh, pero también me gustaría aprender un poquito más verdad, porque no siempre es que escuchamos del sector de de uh, first responders, las personas que responden primero a un um, a un incendio este. ¿qué, qué herramientas utilizan ustedes y también Rosa, qué herramientas utilizan ustedes um, para poder mantener la calma, para poder mantener la calma cuando está sucediendo esta tormenta. ¿Verdad? ¿Qué es qué es lo que ustedes hacen para sí mismos para poder ahora sí balancear lo que está pasando en sus vidas personales, pero actuar como profesionales y salir adelante y ayudar a nuestra comunidad? Y quien guste. Si gustas vamos con Guerrero y luego este Rosa y luego a uh, los oficiales. Um, sí, si el niño puede empezar y uh, honestamente. En el do, 2017. Hubiera pensado que estuviera listo para algo como lo que pasó, pero en realidad nadie no estuvo preparado también aquí con el departamento. Quién iba a saber que algo tan grande iba a iba a pasar, pero desde ese tiempo, lo que yo he hecho para estar preparado uh, físicamente y uh, espiritualmente es. Tener como ese proceso ya planeado. No solo conmigo, pero con mi familia y mis compañeros. Ya sabemos qué vamos a hacer uh, y a dónde vamos a ir. Y ya tenemos uh, la ayuda como de de las alertas que manda la ciudad. Ya estamos más pre preparados para ese tipo de cosas Entonces para mí personalmente y profesionalmente, cuando estoy preparado, estoy más uh, calmado y en una posición para ayudar a la gente, porque cuando algo así pasa, no está, no estamos tratando de de pagar incendio nada, estamos tratando de salvar la gente. Es lo, lo que importa más la gente uh, y luego después de eso nos move, movemos a otras cosas como propiedad y y lo que sea, pero eso es lo que importa más. Entonces así me mantengo uh, calmado y como ustedes dice, ustedes dicen respirando profundamente y tomar tomando tiempo para pensar gracias Rosa eh, igual a uh, respirar profundo a uh, una de las cosas que me gusta es bailar me gusta bailar entonces lo que hago es prendo música y me conecto con la música y y como que mis pensamientos mis ansiedades como que se me van porque estoy moviendo mi cuerpo, estoy bailando, buscando una música que me gusta, entonces ya noto que ya no estoy en ese estrés, ya no estoy pensando, ay, you no. Know. Bueno, cosas afuera, estoy enfocada en mí, en mover mi cuerpo, you know, y, y luego me pongo a lavar los trastes y otras cosas que es una forma que eso me apoya a mí y conecto conmigo misma. Y hasta a veces mi mascota le gusta bailar conmigo nomás para dejarle saber. Entonces eso eso me ayuda mucho a mí, tener mis mascotas, bailar y pues respirar. Gracias y seguimos con los oficiales. Y cómo le dicen los, los dos, el señor López y el señor Rosa, el mismo de de de, de, de yo. Um, es importante que yo estoy calmado en los, los momentos que son peligrosos. Entonces, um, so, yo, yo chequeé qué está pasando en mi cuerpo, qué está pasando en mi mente. Y después, yo necesito poner notas a mi teléfono, algo que necesito, algo necesito trabajar con eso. Y también me gusta correr en las en calles todo el tiempo, ¿verdad? Eso me ayuda mucho. Algo físico, entonces, eso de que están en el gimnasio o corriendo, todo eso me ayuda. Pero, es importante que te chequee qué está pasando en tu cuerpo, qué no está pasando en tu mente. Para mí sería estando preparada, uh, teniendo la bolsa y cosas listas para mí como documentos y cambio de ropa. Si yo siento que mi familia um, están bien y ellos saben qué hacer y yo estoy preparada para el momento que sería, uh, no estoy estresada en qué voy a hacer con mi familia, porque como oficial... Um, no puedes estar pensando en tu familia y en usted cuando estás tratando de ayudar a la gente. La, tienes el pensamiento atrás de tu cabeza, pero no puedes estar 24 horas, ¿verdad? Cuando estamos trabajando, necesitamos enfocarnos en lo que estamos haciendo para asegurar la vida de la gente que está ahí y los que nos ayudan. So, para mí, es, es muy importante de, tomando el tiempo y cuidando a mi mente, óptimamente si yo no me estoy cuidando haciendo uh, ejercicio o además más mirado en televisión por una hora que sea calmado, algo que es diferente, que, no, que es algo feliz um, y no siempre. Um, que es el trabajo, verdad, uh, teniendo esa separación del trabajo y el tiempo en la casa y no siempre pensando el trabajo me ayuda a mí. So cuando es el tiempo de, de trabajar, estoy enfocada en eso. Gracias. Y algo algo muy importante que dijeron uh, la mayoría de ustedes, verdad, fue que este, estando preparado y, y durante el 2017 um, por, uh, por mucho tiempo estuvimos preparándonos para un terremoto o x cosa. Algunos de nosotros venimos de familias mixtas um, de estatus migratorio, verdad, o so a lo mejor no teníamos un plan para qué es lo que va a pasar si llega a haber un incendio, pero más qué llega a pasar si nuestra familia llega a ser deportada, qué es lo que va a suceder. Y uh, uh, muchas de las veces este, estando con otros estudiantes he aprendido que uh, muchas familias han tenido dónde nos vamos a reunir y cómo nos vamos a juntar qué es lo que vamos a hacer en caso de una deportación. En el 2017 acu me acuerdo estuve trabajando en el centro de Finley um, en, en esa área y estuve notando que nuestra comunidad latina no estaba viniendo al uh, shelter no estaban viniendo y luego cuando nos pusimos a investigar a dónde se fue la comunidad. Ellos corrieron hacia Bodega Bay, hasta Point Reyes, hacia la costa. Y este y, y fue un poquito difícil, verdad? Porque no solamente era el cargo de ay, voy a perder mi casa, pero también había mucho temor de ir a un shelter. Um, y, y eso es algo que estar como residiendo conmigo un poco verdad? Porque Uh, como comunidad latina también cargamos cosas adicionales, um, no solamente es oh, pues yo me voy a preocupar por mí y, y, y mi familia ya tiene un plan, pero puede ser um, más que eso uh, una de las cosas que yo hago um, para mantenerme más calmada y me acuerdo que ahora mientras estaba yendo por el entrenamiento de la colaborativa, este pensé en mí. Ay, qué bueno hubiera sido tener estas técnicas cuando estaba sucediendo la crisis, verdad? Pero sé que ahora estoy más preparada para una siguiente crisis, uh, como mencioné, está embarazada durante ese tiempo y ahora tengo una niña de tres años y noto que estas estrategias las sigo utilizando hasta con mi hija, porque la manera en la que yo respondo a una situación es la manera que ella también va a responder y, y va a, a autocalmarse. Um, so respiración es una de las cosas que yo utilizo con ella, que es este um, uh, inflamos un globo imaginario y ya después cuando ya está el globo grande, ella puede tronarlo, verdad, y le da un, un gusto y una risa. So, centrarme con mi hija me ayuda mucho. Y la otra cosa es también ella empieza a notar um, cuando mamá se estresa, verdad, y dice mom dance, que ella quiere bailar porque ella quiere mover su cuerpecito um, y es una manera de también conectarnos las dos. Este so, vamos a hacer otra ronda una vez más por si uno de ustedes quiere compartir algo antes de que vayamos a una actividad, un ejercicio. Okay? So, empezamos con Rosa y luego con los oficiales y terminamos con Guerrero. De eso de que mencionaste de los incendios del, del, del 2017, pues claro, nadie estaba preparado, ¿verdad? nadie y y una de las cosas que noté yo en aquel entonces no hablaba con mis vecinos, o sea, yo a la casa, en mis ser mis labores, y una de las cosas que noté, que mis vecinos com, comenzamos a, a comunicarnos y hasta nos compartimos teléfono, algo que no había hecho, entonces hasta la fecha todavía tengo los números de esos vecinos, aunque ya no vivo ahí, pero una de las cosas que, wow, me abrió los ojos, like wow, necesitamos estar en, en comunicación con otros vecinos, ¿verdad? Entonces, es una cosa que... Claro, no, fue algo espantoso, ¿verdad? Y um, suerte que no, no me sucedió nada. Sin embargo, un poco de mí, porque sí tuve compañeros de trabajo que perdieron sus casas. Um, y un poco de mí se, me sentí guilty, me sentí, porque yo no me pasó eso, me sentía guilty. Um, y you no, know, culpable, ¿no? Así se dice en español, culpable, porque a mí no me sucedió nada. Yo estoy bien, pero a mis colegas del trabajo les sucedió algo. Entonces, Um, entonces yo tenía ese like, ah, you know, sin embargo, después de esos incendios, pues atendí la, a la co colaborativa y, y sí me apoyó o a sea, esas herramientas, como dice uh, Griselda, que sí, sí, sí apoyas, sí te ayuda, sí funciona. You know? so, lo único que hacer es enfocarte, estar auto observarte y, y bueno, y aquí estamos, ¿verdad? Gracias, Rosa. Seguimos con Guerrero. Pues uh, también en el mismo tema de lo que dice uh, Rosa, yo, yo vivo en esta comunidad, entonces también estaba igual con mis vecinos, casi nunca uh, nos hablábamos mucho, pero después de todo esto ya tenemos uh, información de contacto de todos, ya uh, pasamos más tiempo juntos y como hay como más como tenemos una comunidad ya donde todos nos podemos hablar y ya sé que que dice gente que como que no había mucha información en 2017 cuando pasó, empezó a, a pasar todo esto y pues honestamente como el Facebook era la única manera de de cómo podía hablar la comunidad junta y ojalá um, desde entonces la ciudad y el departamento de bomberos hemos hecho más esfuerzo para comunicar con la gente vía Facebook o Instagram o, o Twitter, lo que sea. Y obviamente con los las alertas de texto para pues para tener todos más, uh, más preparados. Um, yo casi con gran incendio he estado trabajando, entonces mi esposa está sola cuando pasa todo esto, entonces quiero saber que ellos ya saben qué hacer. Como, como dije antes, que estén preparados porque yo no voy a estar ahí y como Griselda, yo acabamos de tener una niña cuando en, en el 2017, cuando empezó todo esto y, y uh, no, pues está duro, pero como comunidad nos, nos preparamos y ya estamos en una posición mejor ahora uh, de lo que estábamos antes. Gracias. Y vamos con los oficiales. Um, a mí es importante que, como se dice en el señor Rosa, que le cargaran los números de todos los gentes que viven, donde verdad que yo no más Oh, cómo está, bien todo, está queriendo el correo y ya se van a casa, verdad. Pero es importante que le cargan los números. ¿Qué está pasando con la casa, verdad? Porque hay mucha información en la internet que está no, no tiene cierto, verdad es muro chismas. Entonces son <ríe> entonces es importante que a mí yo yo entendí que es importante cargar información factual que, ok, eso está pasando a mi, a mi caso, eso está pasando en el caso de mi colega, ok, ¿cómo que me puedo ayudarle? Entonces, so a mí es importante para ayudar a las personas y también ganar los números de las personas que yo les vienen en la calle con ellos. Para mí, cuando yo estaba trabajando en 2017, estaba trabajando con Dispatch, las personas cuando llaman 911 11 um, Siempre preparados para no contestar teléfono o no poder llamar 911 por ayuda. a Las llamadas que están llevando al departamento de policía son muchas, más que regular y más mientras es una emergencia. So, si algo está pasando y usted se puede salir, por favor, sálganse, no se esperen, no llamen 911 para obtener información porque ellos... No, no pueden ayudarle a usted en ese momento, solamente están tratando de ayudar a la gente que necesitan. En ese momento ayuda, que será mayoría de la gente. So, para mí es, ¿qué vas a hacer si no puedes llamar 911 y no se pongan en ese momento donde no tienen la ayuda en ese momento? Uh, tener un celular listo. Mucha mayoría de la gente no tiene teléfono de casa, que yo se ve. Um, pero tener ese teléfono cargado y tener ese cargador que se puede llevar y no se necesita enchufar, porque la mayoría de gente no tenía electricidad, como muchos saben, ¿verdad? No pueden cargar el teléfono. Sí se pueden meter el carro para cargar su teléfono, pero si no tienes gasolina, ¿verdad? Sigue los problemas, estar preparados para lo más que sigue. Y no estoy diciendo que vayan a comprar gasolina en la tienda, para nada, ¿verdad? Porque está muy cara ahorita la gasolina. Pero vamos a pensar de planes que... Tener el carro lleno de gasolina noche. Eso no está haciendo la gasolina en la mañana o el tiempo de emergencia. Tener algo de cargador en el lado. Um, para mí eso es lo más que quiero es a la gente en la comunidad. Tener cosas listas que ya están empacados. Lo so más agarras la bolsa, los niños y los peritos, los gatos, el conejo, lo que tengas y irse de la casa. Gracias. Y este, también quiero invitar a las personas que nos están acompañando hoy, si quieren poner en el chat o quitarse de mudo para compartir qué experiencias han tenido ustedes y qué es lo que está sucediendo para ustedes. Sí, si noto que uh, tenemos un comentario en el chat que dice, en el 2017 era muy, muy, muy poca la información y especialmente en español. Nadie sabía dónde acudir ni qué estaba pasando y creo los shelters ta tardaron varios días en abrirlos era muy frustrante y es un sentimiento que es muy es muy verdadero verdad en entonces no estábamos tan preparados como estamos ahorita y creo que con cada incendio con cada este tragedia que estamos sucediendo o que estamos experimentando como comunidad nos estamos preparando más y más y estamos aprendiendo de lo que funcionó y lo, lo que no funcionó. Um, no estoy diciendo que tengamos un sistema perfecto y siento que cada vez hay más oportunidad para poder este seguir adelante y seguir incorporando las aprendizajes del, del incendio anterior o tragedia anterior. Es muy triste que hayamos perdido a muchas personas en el 2017, pero uh, como seguimos uh, avanzando como comunidad y jun juntos realmente uh, podemos apoyarnos más. Y gracias a todos por proveer los, los recursos y los um, tips ¿verdad? Que, que se les dio hoy en nuestra comunidad. Um, me gustaría ahora invitarlos a todos, vamos a hacer un ejercicio. Y en este ejercicio es algo que hacemos de parte de la colaborativa. Um, y en este ejercicio lo que vamos a hacer es es tipo meditación. Vamos a imaginarnos un lugar seguro. Algo que quiero decir es antes de antes de empezar este ejercicio es que en cualquier minuto, si no se siente cómodo en su mente, usted mismo tiene el control de parar lo que está pasando. Solamente abra los ojos y regrese a donde está. Um, pero con eso voy a compartir mi audio y solamente deje que su, um, que su mente siga mi voz. Okay. Me gustaría invitarlo a que se siente o acueste en una posición cómoda. Sienta su cuerpo contra el piso o la silla y permita que su cuerpo se ablande o simplemente déjese ser. Inhale por su nariz y exhale por su boca. Si se siente cómodo, puede cerrar sus ojos o encontrar una mirada ligera enfrente de usted. Continúe inhalando por su nariz. Por su boca, me gustaría que se empiece a imaginar un lugar muy especial. Podría ser un lugar real, un lugar en el cual nunca he estado, un lugar hermoso en la naturaleza o un lugar reconfortante en su propia casa. Su lugar especial puede ser un lugar imaginario, adentro o afuera, realmente no importa. Y si se le ocurre más de un lugar, elija uno y quédese ahí. Este es un lugar en el cual usted se siente cómodo y seguro. Aprecie la escena que lo rodea con todos sus sentidos. Vea, toque y sienta todo el entorno en el cual se encuentra. Escuche los sonidos, huela los aromas y sienta el aire contra su piel. Al igual, sienta el piso debajo de usted. Comience a observar lo que tiene puesto. Trae algo en sus pies. del año es qué hora del día qué edad tiene en este lugar está solo o con otras personas observe los colores que lo rodean y la temperatura observe las cualidades que lo hacen sentir seguro y cómodo. Y dónde es que experimenta esta seguridad y comodidad en su cuerpo? Comienza a mirar a su alrededor para ver si hay algo que haga que este lugar sea más seguro para usted. Puede que necesite que eliminar algo o traer algo o alguien a este lugar. Si es así, hágalo ahora y luego observe cómo se siente su cuerpo. Pense observar una forma o una luz que viene hacia usted. Esta forma, luz, persona, lo que sea que se viene hacia usted, trae un regalo para usted. Tome el regalo. Acepte el regalo. y déle las gracias por dárselo. Este regalo puede ser un objeto o puede ser una respuesta a algo que usted ha estado queriendo saber. Puede ser un consejo No importa lo que sea, usted puede tomarlo. En un momento, esta presencia que estuvo con usted empezará a desvanecerse. dejaré un minuto para que usted esté con esta presencia en cualquier manera que se le haga adecuada. Comience a dejar que esta presencia se desvanezca y regrese a este lugar especial, seguro y cómodo. Sepa que usted puede regresar a este lugar en cualquier momento que usted desee relajarse y reponerse simplemente haciendo lo que estamos haciendo hoy, sentado o acostado en una posición cómoda, permitiendo que sus ojos se cierren y permitiendo que aparezca la imagen de su lugar seguro. En un momento, le pediré que regrese a la sala en la cual estamos. Tome conciencia de sí mismo. Sentado o acostado, respirando profundamente, conectado con el espacio en cual está. Y lentamente, abra sus ojos. Gracias. Bueno, me gustaría preguntarles um, si gustan compartir a nuestros panelistas ¿Qué, qué, cómo fue ese, esa actividad, esa experiencia para ustedes? Um, y cómo es que se sienten? Cómo se sentían antes y cómo es que se sienten ahora después de hacer ese ejercicio? Empezamos con Rosa y luego Guerrero y luego los oficiales. Había um, hecho este ejercicio anteriormente um, y noté que en otras ocasiones me conecté en diferentes mm -hmm. lugares. Um, hoy me conecté con Bodega Bay, um, estoy escucha, tengo la puerta ahorita abierta y estoy escuchando la brisa y el vecino ahorita, la brisa de, de, que está entrando, está tocando en mi cara, entonces eso me hizo sentir que estoy en Bodega Bay y estoy, estoy escuchando las, las, uh, las leaves, las hojas del árbol y se oye en mi mente, se oye como una ola, ¿verdad? Entonces en eso, en eso me conecté um, y pues me encanta estar en el mar, siento que Ah, el, el aire está fresco, el aire está puro y, y, y me, des, me desconecto de, de la rutina, ¿verdad? me conecto a mí misma. Entonces es uno de los ejercicios que, que me encanta y puedo con, ir a donde sea, en mi mente puedo ir a donde sea. Y esta vez me fui a bodega Bay y pues ahorita me siento relajada, un poco nerviosa anteriormente, pero ahorita estoy más relajada. Gracias, Rosa. ¿Qué raro. Uh, pues yo no me fui a bodega B, pero uh, solo tomé tiempo para borrar todo de mi mente y pues em empezar uh, de nuevo hoy. Obviamente con todo lo que ha pasado hoy ya se llena la mente de, de mucha ansiedad, entonces uh, pues para mí solo borro todo y, y empiezo otra vez uh, respirando profundamente. Gracias y vamos con los oficiales uh, para mí también seré la playa, uh, pero yo seré en Cancún, playas de Carmen, uh, con el agua calentita, no fría, you know? uh, con un coco de agua y no estando trabajando, you know, uh, para mí me siento más calmada, es algo que yo hago también en el trabajo, Um, no necesariamente cierro los ojos, pero respiro um, y más trabajando cuando trabajo más de 12 horas son momentos de um, mucho riesgo. Trato de aunque sea a la hora 5 o 10, um, trato de tomar un momento para yo misma y nomás más respirar. Y si ya mero dos más horas, tres más horas o diez más horas que sea el tiempo, pero yo me siento más relajada ahorita. A mí, estoy uh, conectado con, con agua, estoy conectado con el Tajo, la playa o algo de así. Uh, me encanta ir a esos juegos y um, eso yo lo hago en mi otro trabajo como estoy un consejero. Hace todo el tiempo con los, con los jóvenes que estoy trabajando, uh, pero me encanta hacer eso, este ejercicio y muchas gracias por decirlo, Cristiana. Muchas gracias. Gracias y algo que se me olvidó es que comentar al, al principio verdad es que y, y normalmente lo hago después porque no quiero crear expectativas para las personas que están haciendo este ejercicio y eso es que puede que tenga o se vaya a un lugar o puede que tenga otra experiencia y no se puede conectar con nada, verdad? Um, cada quien va a tener una experiencia diferente y eso es algo muy importante al, al saber eso cuando estamos haciendo esas técnicas que no solamente incluye la meditación, pero también incluyen otras cosas como mencionó rosa anteriormente, el baile, el movimiento, los dibujos, todo eso, ¿verdad? Pero cada persona va a tener su propia experiencia, así como cada persona va a actuar diferente a, a una crisis. Puede que um, este, durante una crisis, puede que uh, a lo mejor nos fricemos, nos congelemos, ¿verdad? O puede que tenga una reacción como la que tuvo mi pareja que agarró todo y se empacó y le corrió y vámonos ya. Y este, yo tuve la, la opuesta que me congelé y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Um, entonces cada quien va a tener su propia experiencia, pero saber ayudar a las personas a navegar esa experiencia que están teniendo. Ok, sé que estás alterado, sé que estás haciendo esto, sé, estoy notando que te congelaste. Vamos a respirar y vamos a seguir adelante, que es lo que necesitamos hacer para estar seguros. Um, So, con eso los dejo y este antes de que cerremos nuestra porción del el, el panel, el panel y pasárselo a Magali, me gustaría este preguntarle a ustedes una cosa antes de que le pasemos las preguntas a Magali, y esa es, hay algún recurso que quieran compartir con la comunidad que nos está escuchando hoy, un recurso ya sea NAMI, SOS Counseling, o otros, yo voy a poner algunos en el chat, pero me gustaría escuchar de nuestros panelistas. Si quieres, yo voy primero a um, uno de los recursos que un otro, otra parte de lo que hago de parte de PDI, um, también este hago la radio a uh, la KBBF y una de las cosas después de esos incendios del 2017, pues eh, los locutores que estuvimos y sí, el próximo incendio estuvimos al filo de la silla, estuvimos listos ahí en la KBBF para dar esa información en español y, y la gente estaba muy agradecida entonces pero sin embargo estando en la radio pues he, he tenido muchos este uh, recursos comunitarios que he aprendido y uno de ellos es la humanidad uh, therapy y, um, y este education service donde es una agencia de salud mental uh, y es multicultural y, y es fines o sea, sin fines de lucro siempre se me trae esa palabra um, entonces este programa es de capacitación, capacitación uh, de terapia matrimonial familiar Um, y también tiene convivencias de grupo, entonces donde pueden juntarse, los participantes se juntan y hablan de experiencias, muchas de las experiencias son mutuas, son iguales y pueden compartir um, sus experiencias en un lugar seguro donde pueden tener apoyo um, y uno de los demás participantes. Entonces para mí sería Humanidad Therapy, es uno de los recursos aquí en el condado de Sonoma que será buenísimo um, y es de, de bajo de bajos recursos, entonces posiblemente hasta gratis o un, un, una escala de ingreso, ¿verdad? Entonces, eso es buenísimo para, para la comunidad. Gracias, Rosa. Guerrero. Um, para mí lo que quiero uh, compartir con ustedes son, obviamente tenemos en nuestras páginas de de Internet como el Facebook y Twitter. Para mí, si, si el departamento tiene algo que decir, va a ser por esas páginas, porque ya sabemos que por ahí todos están escuchando y también ahorita también me voy a poner aquí la página de Internet, pero uh, queremos que ustedes sepan que queremos comunicar con ustedes si tenemos que decirles algo uh, por esas rutas, vamos a, a dejarles saber. Entonces ahorita aquí en el chat voy a poner eso y obviamente como como dijeron antes, hay como mucha información falsa que se empieza a circular por por el Internet. Entonces queremos que, que sepan lo que tenemos que decir nosotros y obviamente les vamos a decir qué áreas van a estar evacuadas y qué no y cómo va a estar el clima y todo eso. Um, Sí, pues por ahorita es todo eso. Gracias. ¿Y vamos con los oficiales. So yeah. Um, otro modo de información que nosotros vamos a intentar hablar con la gente: si ellos no tienen Facebook, um, Twitter, Instagram, ¿qué será? Si no, no se meten en el chisme, será otra palabra, ¿verdad? Um, Nexo es algo que recibiría la gente y va directamente a la gente que vive en esa área. Um, si usted. No tiene Nexo, es muy importante que usted se meta a anexo. Puedes meterte al internet y buscar eso. Uh, y directamente nomás pones tu número de teléfono donde vives. Y si hay algo pasando en tu área, entonces vas a recibir un mensaje directamente a tu teléfono y te va a decir, necesitas salir de tu casa o hay actividad criminal y la policía está ahí, por favor no salgas. Um, eso es algo que. Lo dijo, le digo mucho a la gente, si no tienes todas las otras cosas, por favor, métete en Excel. Y también, uh, como se dice, primero, soy un consejero también, contratado de SOS Community Counseling, y ellos tienen una escala móvil que, si no, si no puedes pagar mucho, puedes pagar 5 dólares, 10 dólares, como si, como si, si puedes puedes trabajar con un consejero o consejera para ayudarle a tu familia o ayudarle solamente a usted uh, para trabajar las cosas que está pasando en tu mente que está pasando en, en, en el mundo entonces y también soy un uh, miembro de la junta de latino service providers ellos uh, hacen cosas uh, magníficas en, en la comunidad entonces ayudan las familias de los latinos y eso es yo nosotros se si piensan que no estamos juntos tenemos más poder entonces verdad so, eso es lo último que nosotros señora de pera y nosotros está diciendo a ustedes para ayudar a la información se ayudan a todos verdad bueno muchas gracias a todos nuestros panelistas y antes este antes de terminar nuestro programa hoy quiero invitar a la directora magali teyes um, que va a ayudarnos a, a navegar las preguntas que vinieron en el chat y este y algo que gustes decir, Magali, adelante. Uh, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Es una, un, un tema muy importante para toda la comunidad y queríamos abrir micrófono para las personas que, que están aquí, que tienen preguntas. Por ejemplo, uh, Mario hizo una muy buena pregunta y el Departamento de Bomberos quisiera poquito más clarificación porque su pregunta era sobre si trabajábamos con um, alguien en, en lo que sería la antropología y recientemente hemos tenido el lunes tuvimos un profesor de UC Berkeley que nos habló a uh, que, que pues como le diré, su, su experiencia es en la, en la antropología, todo su, como se dice, el, su research, su um, el trabajo que él ha hecho y, y nos habló sobre las, las gentes, los indígenas que vivían aquí en esta área y cómo ellos hacían todos los incendios para prevenir lo que vemos hoy, ¿verdad? Um, pero queríamos saber un poquito más de su pregunta sobre si su pregunta es más este, si trabajamos, por ejemplo, con, con personas en las ciencias o no sé si, si quisiera abrirse un micrófono para, para hacer su pregunta, para asegurarnos que le podemos ayudar. Ok, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, bueno. eh, mi nombre es Mario Beteta, ah, yo tengo un poquito más de 28 años de experiencia en el manejo de desastres, eh, he sido bombero forestal también en varios países. Ah, mi pregunta es cómo se está manejando la antropología, porque para mí a partir de la antropología, el estudio que se tenga de lo que es la sociedad, de ahí depende todo el trabajo que se haga en adelante, y si no se hace un buen trabajo en preparación, y entonces eh, no vamos a poder, eh, la respuesta va a ser siempre lo mismo, que nos cerramos en un círculo donde responde y, y se vuelve a cerrar, se responde y vuelve a cerrar, pero nunca se trabaja la preparación. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando a nivel de todas las instituciones? Con la comunidad, pero desde la parte más eh, esencial de la familia, desde el punto donde empieza todo lo que viene para adelante, mi pregunta. Muy buena pregunta, muchas gracias. Y invito a, a Guerrero. Pues... Sí, entiendo su pregunta, obviamente en tiempos anteriores era más normal para dejar, hay que decir un bosque quemar, era un proceso natural y ahora en estos días o oh, hay que decir en los últimos 50 años hemos parado parado esa práctica porque hemos hecho so hogares en el bosque y uh, honestamente no sé si es cosa buena o cosa mala lo que Hemos hecho, pero sí sé que ahora está más duro para dejar este tipo de proceso natural uh, ocurrir naturalmente. Entonces, como usted dice, tenemos que hacer cosas para prevenir estos incendios. Y lo que uno tiene que realizar es que con estas quemazonas que han pasado, uh, no empiezan en Santa Rosa, empiezan en otras ciudades y nosotros las recibimos. Entonces no, no es necesariamente algo que nosotros estamos haciendo mal. Uh, en 2017 esas quemaciones vinieron casi desde desde Napa y esa área no era algo que empezó aquí, entonces. Al empiezo al empezar era duro como para la ciudad que uh, nosotros estuvimos pidiendo más dinero y como digo al, al principio estaba duro, pero ahora vamos a tener más. Uh, dinero para como tener más camiones y más bomberos y también va a tener más dinero la ciudad para poder manejar la ayuda para cortar uh, vegetación salvaje y todo eso para si esto pasa otra vez um, para no tener que hacer reactivos para lo que está pasando y con ese dinero vamos a poder darle el poder a la comunidad para que ellos también puedan cortar uh, esa vegetación o para que tengan más dinero para arreglar las carreteras, para dejar una familia escapar si algo pasa. Entonces este año va a ser muy, muy diferente. Uh, como digo, vamos a tener más camiones, uh, más equipaje para poder uh, prevenir y obviamente apagar estas quemazonas cuando cuando pasen. Pero. Para lo que dice su pregunta de un lado antropólogo, Antropo, como se dice? Uh, antropólico. Um, está duro, obviamente es la pregunta que estos están preguntando. Um, obviamente, como en los últimos 30, 40 años. Uh, todo lo que oímos era que los, las quemazones de bosque eran malas y todo esto y que no deben de pasar y al fin que pasó, pues ya tenemos todo este bosque que no, no se ha quemado. Pero. Como le digo, ya están cambiando las cosas y ojalá es por lo mejor. Gracias, Guerrero. Y nada más quisiera este ofrecer que el senador Mike McGuire, nuestro senador ha, ha estado ha estado trabajando con nuestras personas indígenas en, en esta área también para poder informar el, el trabajo a a un nivel estatal que están haciendo los bomberos y, y con una colaboración con nuestras uh, comunidades indígenas y esperamos tener más información sobre eso, pero también lo invito a, a escuchar la conversación que tuvimos el lunes con el profesor um, uh, Peter Nelson sobre uh, las preguntas que está haciendo usted, este, la historia del terreno, el, lo que la gente comía antes, la, la agricultura y el clima que, que existía uh, y cómo llegamos a, a donde estamos hoy. Eh, yo pienso también, quería uh, abrir el micrófono para uh, Eudoro Ávila, si quería hacer su, su comentario o pregunta. Está su, su micrófono apagado. Eva. Gracias, buenas tardes. Espero me puedan escuchar bien. Sí. Bueno. Sí, mi, mi pregunta es, ¿qué tipo de programas están impulsando parte de este en esta ocasión para educar a la comunidad? Uh, ¿Cómo como llegar a la comunidad más seguida? ¿Estamos, ¿Estamos utilizando radio, televisión o simplemente medios sociales? Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Um, Alguien, Guerrero, um, Officer Valencia o Officer Cepeda. I can answer that too, or. Um, un modo será Nextill, como dije. Um, es donde usted va a recibir uh, mensajes directamente en donde usted vive. So si el mensaje es que usted se necesita salir de su casa o que donde usted vive puede ser el lugar donde usted se va a necesitar salir de su casa en los siguiente dos treinta uh, minutos. Uh, yo le voy a decir que eso será lo mejor para usted. Um, porque eso es donde nosotros, como el departamento de policía, va a estar dándole a usted la información comparado a Facebook y Snapchat, o no Snapchat, pero Instagram, Twitter, todos los modos de comunicación serían segundo, primero es next, porque es la primera, ese modo de información que es lo que está pasando donde usted vive directamente, ¿no? Donde vive el primo del otro lado de la calle o del la otro lado de la ciudad es para usted directamente para que usted sabe si necesita salirse, en qué momento y qué está pasando en su área. Continúo con la pregunta. este eh, Sí, a mí me llega la alerta de Nexo todo el tiempo, especialmente hoy, como tres alertas tuvimos, eh, pero no recuerdo exactamente si Nixo, sola, creo que Nexo solamente nos dice la alerta, pero no nos dice a dónde ir después de recibir esa alerta o, o, o, qué, o qué sigue, solamente dice Sí. Hay un incendio eh, y ya no dice, hay so, que esperar otra alerta después para decir, sale, vete, de, evacúa o, o, o ve hacia sur o norte o este o oeste, no sé. Eso, esa información no está ahí. Creo que no. su so, mayor el tiempo, el nexo también dice un poco de información. Usted se necesita salir. Es el color donde usted vive. Está rojo, amarillo, diciendo la emergencia que es donde usted vive. También abajo de eso hay un link. Queda más información en lugares donde usted puede ir con su familia para, um, si se necesita salir de su casa, y más información en qué sigue. Um, Nexo tiene esa información, mayor el tiempo llegan a mensajes, o será un mensaje en un minuto y llega al otro minuto, pero mayor el tiempo siempre está bajo el link en ese mismo mensaje, avisándole más información que no más tiene el mensaje. Eh, en este caso, las alertas de Nexo que nos llegan Llegan cada 30 minutos, 20 minutos, depende de, la, depende de la emergencia. Pero, ¿qué pasa si la autoridad local tiene otra otra instrucción diferente que, que lo Nexo? ¿Qué se hace ahí? So, lo más rápido es Nexo. Um, no sé si el bombero López tiene otro, pero Nexo es lo más rápido que policía va a tener para usted. Um, si hay una emergencia de usted, si, nos, si nosotros no estamos tocando en su casa, esa es la siguiente más rápida de alerta que usted va a recibir. Si un bombero o policía no está tocando en su casa diciéndose, sálganse, o si usted no escucha un siren, que es nuevo, que hemos ponido en los carros, avisándole que usted se necesita salir de su casa, va a escuchar un oficial o un bombero en un micro muy, muy alto, para decirle gente de esa calle, Sálgase en su casa, hay un lumbre, salga en su casa. Ese es el momento que usted se necesita salir, obviamente. Pero ese es lo más emergencia que es el momento. Next va a ser a lo más segundo, más rápido de información que usted va a obtener. Muchas gracias. De nada. Y, y también yo pienso la pregunta era que si es posible que, que manden a mensajes que compitan verdad que haga un nexo y luego tal vez otro porque su pregunta era sobre otra agencia local que esté dando el mensaje y, y luego un nexo que si sí, es es posible que tengan dos mensajes como compitiendo no su so, mayor tiempo donde usted viva esa es la información que usted va a recibir recibir en el comando ahora perdón el único modo que usted puede recibir más información si no es de la ciudad de usted es si usted se registra en otra ciudad con Nextel, o so, si que será Windsor, Hillsburg, o so, si usted no se registra para obtener esa información, no la, recibe, no la va a recibir. Um, y Nextel no sabe para mandárselo, solamente se lo va a mandar al área que está, está registrada, será en la calle que usted vive, Gilbert, en Santa Rosa esa gente, en ese zip code, va a recibir esa información. Yo pienso que es posible que puedes grabar información de dónde se trabajas, ¿verdad? Si trabajas en Hillsburg, the vives en Santa Rosa o Sonoma o algo, es posible que puedes registrar para grabar información de ahí también. Y también quiero agregar de um, con estos uh, link que estamos poniendo acá, puede ver en qué parte del mapa va a estar. Entonces, Uh, en el pasado creo que a veces sí había información que, que no estaba tan clara, pero ahora en adelante solo debe de recibir una alerta y no no debe de haber problema como de lo que está diciendo usted. Ok, um, yo pienso Mario, usted tenía otra pregunta, quiere uh, abrir micrófono. Sí, solamente una última ahí para primero felicitarlos por el esfuerzo que se está haciendo, es muy importante. Y mi, mi pregunta sí, más eh, precisa es de que... Eh, yo pienso que enfocarse en la preparación y en, y en la educación de la gente, como decir, la anticipación a todos los eventos, porque hemos oído mucho de, de la respuesta. Pero en la anticipación, creo que se pueden usar recursos para poder aprovechar ese... ese, ese recurso que se tiene tanto físico como material y reducir de gran manera todo lo que es la respuesta, porque la gente está educada. Entonces es muy importante enfocarse, para mí, en el manejo de desastres que he tenido. Lo hice en Colombia, en Nicaragua y en Guatemala. Eh, técnicas que tenemos para la prevención de desastres, de, principalmente de, de incendios forestales. Y créanme que ha funcionado casi un 90% en la preparación para que no se originen eh, incendios. Y estar luego, corriendo la, en la respuesta. Es, es, es excelente trabajar en la preparación, solamente gracias. Gracias, Mario. Y, y vamos a tener este programa también mañana donde el Departamento de Bomberos y el Departamento de Policías nos van a proveer más información sobre cómo prepararse, el, la preparación que los departamentos están haciendo, rutas de evacuación, alertas, este, más recursos que, que podemos este, compartir. Les quisiera dar las gracias a todos los panelistas. Uh, muchísimas gracias, Griselda, Rosa, por, uh, por coordinar todo este esfuerzo. También uh, hoy a las 12 de la tarde en inglés y, y ahorita a las 6 um, Quisiéramos hacer más programas como estos y les, les voy a dejar mi email ahí por si uh, tienen preguntas o quieren dar como un comentario, tal vez para el próximo año que venga o programas futuros en este año. ¿Qué tipo de información podríamos incluir específicamente en español o para nuestra audiencia latina? Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buenas noches. Gracias.